¿Alguna vez has pensado o te has preguntado cómo afectan tus relaciones, a quién eres y cómo ha determinado tu vida? La teoría del apego descrita por el psicólogo John Bowlby en 1968 es uno de los principios fundamentales de la psicología positiva y postula que las personas reproducimos modelos de relaciones sociales llamados estilos de apego que están basados en las primeras experiencias de las personas a relacionarse con nuestros padres, madres o cuidadores principales y cómo esas personas cuidadoras respondían a nuestras necesidades de bebé, totalmente dependientes y maduros a nivel emocional. Esta teoría se traduce a día de hoy en cuatro principales estilos de apego. Seguro, evitativo, preocupado y temeroso. Se puede resumir que 1. El apego seguro se desarrolla cuando las necesidades de ese bebé fueron atendidas en sus primeros años de vida y se satisfacían por completo casi siempre por lo que son personas que creen en general que la gente es buena y digna de confianza. También se sienten dignas de ser amadas y aman con madurez, con cercanía y sin temores. El apego evitativo se desarrolla cuando alguien vivió una crianza negligente en su infancia, es decir, que nadie veló por sus necesidades, por lo que ven a los demás negativamente, pero a ellos mismos suelen valorarse positivamente. De hecho, eso les produce desconfianza y les hace sentir que solo pueden confiar en sí mismos. El apego ansioso-preocupado, también conocido como ambivalente, vivió una situación de incertidumbre porque sus necesidades no eran siempre satisfechas en la infancia, pero a veces sí eran atendidas. Crecen así sobrevalorando el amor de las demás personas y dudando de su propia autoestima. El apego desorganizado o temeroso se suele generar cuando el niño o la niña son criados en un ambiente abusivo, un entorno familiar traumático y caótico. Las personas con este estilo pueden estar extremadamente traumatizadas, emocionalmente entumecidas y sin sensación de seguridad en ningún lugar ni en ninguna relación. Estos tres últimos estilos de apego también se llaman apegos inseguros. Y vamos a hablar de las cinco formas en que tu estilo de apego afecta a tu vida. 1. Afecta a tus relaciones. Las personas con estilo de apego inseguro tienen dificultades formando y manteniendo relaciones, ya que tienden a recrear los patrones poco saludables que vivieron durante su infancia. En la edad adulta, la naturaleza humana busca lo familiar, aunque sea negativo, porque familiar equivale a comodidad, confort y menor gasto de energía psíquica. Las evitativas suelen dudarse acercarse a la gente y tienen problemas con el compromiso a largo plazo, debido a sus creencias de autosuficiencia o sus fuertes miedos al abandono, por lo que suelen mantener a sus parejas manteniendo las distancias o provoquen una ruptura antes de que sean dejadas por su pareja. Por el contrario, las personas con apego ansioso o preocupado pueden desesperarse por una intimidad que no llega si su pareja es evitativa y pueden llegar a sentir muchísima dependencia por su pareja y también sentirse inseguras de sí mismas y de sus capacidades. También tienden a desconfiar de los demás y pueden volverse celosas y muy controladoras. 2. Tus amistades. Las personas con apego seguro tienden a ser más amigables y extrovertidas y hacer amigos es relativamente más fácil para ellas. Por otro lado, las niñas evitativas tienden a jugar solas y no interaccionan mucho con sus amigos o familiares, mientras que las niñas ansiosas preocupadas se vuelven altamente sensibles al rechazo y pueden crecer siendo complacientes y conformistas, anhelando a menudo la aprobación social y la popularidad. 3. Tu pareja. Tendemos a buscar, aunque sea inconscientemente y por tanto a encontrar, parejas que se parecen a nuestros padres y a nuestras madres, independientemente de lo negativo que fuera la relación entre padres e hijas. Si el estilo de tus padres era evitativo, tendrás una tendencia hacia personas que también sean emocionalmente no disponibles y negligentes con tus propias necesidades. Mientras que los individuos con estilo ansioso, es probable que persigan aquellas que sean inconsistentes en su afecto, dejándoles ser las que ponen el 100% del esfuerzo necesario para mantener esa relación. De hecho, los estudios demuestran que tener un apego inseguro, evitativo o ansioso hace más probable permanecer en una relación abusiva. 4. Tu estilo de crianza. Puede ser difícil superar las cicatrices psicológicas que una dinámica familiar disfuncional pueden dejar en la niñez las personas con apego seguro y emocionalmente estables a menudo mencionan haber crecido en un hogar saludable y mantienen que ello es la causa de su felicidad y su éxito personal y profesional. Las personas evitativas pueden crecer hasta convertirse en cuidadoras y madres emocionalmente distantes que no saben cómo satisfacer las necesidades de sus hijos e hijas. Por lo que vivieron y les hicieron aprender pueden valorar exageradamente la independencia y la autosuficiencia enseñando a sus hijos e hijas que no pueden contar con otras personas ni depender de ellas a ningún nivel, y menos aún a nivel emocional. Las madres con estilo ansioso preocupado son las más propensas a sobreproteger, ejerciendo un control estricto y a veces incluso asfixiante como cuidadoras de menores a su cargo. 5. Tu visión del mundo. Nuestros padres y madres son nuestros primeros maestros, en sus lecciones iniciales, y aunque ellos tampoco lo sepan conscientemente, nos enseñaron cómo merecemos ser tratadas y cómo podemos esperar que las otras personas nos traten. Las personas de estilo seguro son más abiertas y confiadas, porque fueron criadas para ver que las personas son buenas y confiables, pueden conectarse fácilmente con otras personas y sentirse cómodas estando en pareja. La persona habitativa duda y desconfía de las demás, y su perspectiva es que el mundo puede ser un lugar frío e implacable. Las ansiosas preocupadas creen que el problema radica en ellas mismas, por lo que tienden a ser dependientes de sus parejas, se autosabotean por su baja autoestima y buscan constantemente el alivio y tranquilizarse a través de otra persona. Como has visto, tu primera infancia, tus primeras experiencias y las relaciones con tus padres pueden hacer mucho para moldear quién has sido, quién eres, lo que crees y cómo actúas. Y para saber más sobre apegos en mujeres LBTQI+, únete a mi newsletter de Salud Queer, te dejo abajo el link nos vemos en el próximo vídeo, email o taller. Un beso.